Da ho iro wa ureru de siempre se después <muchas> cuando le pensan ese deje, hombre me, a vivir más quién sabe remedia, y la en vez me a Santo Mí. Más allá de la pena, me Y se a un pebé, mano, verlo condenar. Ay, cua, guío, mi hija, de tu pan, que va la pulpa Y agua, que va a ir a que peña de culpa, ya para Seja, eh, mira, y cruzada, acá, que mano, y no